Y ahora aquí me tienen encerrado. Allí el derrumbe y yo sin poder hacer nada. Yo vine a buscar a don Anselmo Torres. Le traía unos ejemplares de regeneración. ¿Entonces es usted un compañero? De don Anselmo no sabemos nada. Se lo deben haber llevado a la cárcel de Belén. A don Ricardo Flores Magón. También lo aprendieron, justo antes de yo salir para acá. Y él está en la cárcel. Regeneración ya no saldrá. Nada detendrá a Regeneración. ¿Es usted Ricardo Flores Magón? Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Un hombre pobre que está preso aquí por robar para su familia. ¡Queremos ayudarlo! Le vamos a dar papel y lápiz para que siga escribiendo. Todos los días haremos llegar sus escritos a sus compañeros. Gracias, compañero. Dele las gracias a todos los compañeros que nos ayudan. Es para que luche por los pobres, por los que nacimos en la desgracia, para que siga como usted dice, sembrando ideas. Sembrando ideas. Sí saldrán. Nada detiene regeneración. Juan Carvallar tiene visita.